hola qué tal bienvenidos a otro video chicos pues el día de hoy les traigo el ganador de mi sorteo pero antes de pasar a eso eh, quiero recoger unas recompensas que no he recogido así que me voy a ir aquí a lo que es la tienda sé que salió hace mucho tiempo eh, esos sobres pero la verdad es que no he tenido tiempo de, de recogerlos así que son los sobres gratis que nos han dado por, por principiantes así que vamos primero por el sobre de las monedas creo que son 150 mil así es 150 mil monedas gratis Vámonos rápido, espero que no se me trabe mucho porque la verdad es que no, no es mi tablet con la, que, con la que normalmente grabo, así que espero que no tenga problemas. Vamos por el siguiente sobre que son refuerzos de habilidad, así que vamos, creo que son 50 me parece, sí, 50 refuerzos de habilidad. Y listo, ahí están, a ver, vámonos, todo, perfecto. Y por último eh, el sobre de un jugador élite, eh, GRL 80 o más, vamos a ver a ver qué me toca, espero que sea algo bueno. Ya se está trabando, se está trabando A ver, ahí viene ya, se viene ya Ok, ah, un sobre Perdón, un jugador de gr 80 Y 10 monedas, así que vamos a ver Espero me tenga algo bueno Preparado a los de EA Creo que se vienen primero las monedas Ah no, hey ¿Y las monedas? <risa> ¿Qué onda? ¿Me han robado las monedas? Un jugador de gr 80 Y 10 monedas Un jugador de gr 80 y 10 monedas Bueno, me sale de mares de trl 81 Vamos a darle en continuar Y vámonos para acá, lo que es ahora la FIFA World Cup Porque también hay tres sobres de principiante que no he abierto Así que me voy aquí a lo que es la tienda Vamos aquí a destacados Y aquí están Sobres de principiante, otras 150.000 monedas Y listo, ahí están, 150.000 monedas más Ahora vámonos por los refuerzos de LIDAC Creo que también son 50 Vamos viendo, sí, 50 vamos, los abro vamos a darle en mostrar todo y listo, muy bien ahora pasemos ya por último a un jugador élite de GRL 80 o más este es jugador creo que es de mi selección, sí. tengo a México activo, creo que si sí tengo a México activo a ver déjame nomás corroborar, Sí, muy bien vamos a ver a ver qué jugador mexicano me toca vamos aquí a destacados, jugador gratis Espero que ahora sí me den las 10.000 monedas, porque en el sobre anterior no me dieron las 10.000 monedas, no sé qué pasó. Vamos a ver, si viene. Aquí sí, aquí sí están las 10.000 monedas. Guardado, bien guardado. Le di en, en mostrar todo y ni modo. Creo que ya lo tengo. Tengo a, a guardado en esa posición, así que vamos a darle a continuar. Ok, ahora me voy a ir aquí a lo que es mi selección Porque tengo una selección que llevé a gr 82 la de Corea La de República de Corea, perdón Y voy a reclamar las recompensas de los primeros tres niveles Así que, vamos rapidito Vamos a darle aquí en, en Activar, ok Y me voy a dar acá a lo que es la FIFA World Cup Ok, vamos primero al primer nivel eh, voy, a estar, voy a estar dando Mostrar todo para no, no Alargar el video, Así que vamos a reclamar Y a darle Mostrar todo ahí está muy bien 5000 monedas nada novedoso que vamos a darle continuar vamos por el segundo reclamar y mostrar todo ¿Qué está pasando se congeló bien. ok ah igual pues nada novedoso vamos a darle continuar no le voy a actualizar el equipo porque pues al final de cuentas lo voy a entregar a mi selección principal que es México así que vamos a seguirle mostrar todo nada novedoso ni modo vamos a darle el que sigue espero que no he tenido suerte a ver, aunque es únicamente un, es un solo jugador que están dando aquí. Mostrar todo. Nada. No. nada novedoso. Voy ahora por mi jugador este de GRL80. Vamos a reclamarlo y. A mostrar todo. Ok, ahí está. Y mostramos todo. Bien, continuar. Nada novedoso. Nada que haga que fuera una recompensa este tremenda o épica, así que vamos a pasar ahora al segundo nivel. Ok, vamos a empezar a abrir primero. A ver qué nos toca. Vamos a darle en reclamar nuevamente. En el sobre y vamos a darle en mostrar todo. No, nope, nada novedoso. Así que vamos a, a por el que sigue. Vamos por el número 2. Ahí viene. Mostrar todo. 30.000 de experiencia para portero. Nada más, muy bien. Sí, un tercero. Vamos. A ver qué nos toca ahora. Mostrar todo. No, nada. Que sigue. Vámonos. Rápido. Vamos a reclamarlo. Lo abrimos. Y mostrar todo. Bien, me salió un jugador de Senegal que es mi... Mi próxima selección que voy a, a usar, así que pues, está, está bien. Continuar okay, y se viene ya el jugador de GR82 Defensa Central. Muy bien, vamos a el reclamar y mostramos todo. Bueno, nada más que el jugador de GR82. Muy bien, continuar. Vamos ahora por el tercer nivel. Okay, vamos. Primera recompensa. Rápido, rápido, a ver, vamos, vamos, mostramos todo, nope. nada, nada, nada, nada, nada, vamos por la segunda recompensa del tercer nivel, no he tenido nada de suerte la verdad, más que esos 30.000 mil de experiencia para el portero, no me está saliendo eh, muchas cosas buenas para poder mejorar mi selección de México, pero bueno, vamos a ver qué sigue, ok, no, nope. nada, tampoco, vamos a darle a continuar, ahora por el tercero, rápido ok, y se viene mostramos todo tampoco, nada nada, nada, nada vamos por el cuarto, el penúltimo ya abrimos sobre mostramos todo bien, un jugador GR81 nada mal perfecto y por último un jugador de GR85 de la República de Corea Así que vamos a reclamarlo Y mostramos todo Ahí está, muy bien, vamos a darle continuar Bueno pues de momento va a ser todo chicos este, La verdad es que tengo muchas recompensas aún por reclamar Pero eso lo voy a dejar para otro video Por mientras les dejo el video donde saco el ganador de mi sorteo Así que vamos para allá Ok, es momento de sacar el ganador de mi sorteo. Así que me voy para acá, para lo que es la página. Queremos que cargue bien y no se, me, no se me trabe porque no estoy grabando eh, con mi tablet que normalmente grabo. Así que espero que no, que no tenga ningún problema. A ver, está tardando un poco en, en cargar. Ok. Rápido, rápido. Bien, pues ya cargó. Este, fueron 36 entradas gracias a los que participaron, a los que tuvieron la, la confianza y que creyeron en ese sorteo, así que me voy para acá, lo que son los ganadores, y listo voy a sacar solo, únicamente a un solo ganador, Este, la persona que haya sido afortunada de, de ganar ese sorteo, eh, deberá de comunicarse conmigo eh, vía Twitter, así que vamos a darle que unos 3, unos 4 días, bueno, unos 5 días. Vamos a dar unos 5 días para que se comunique. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca. Estamos a, a, a un minuto de aterrizar. A menos, yo como a 5 minutos estamos en el... Eh, que haga contacto conmigo. En caso de que no haga contacto conmigo, pues se va a tener que volver a, a sortear. Así que muy atentos. Que Se viene ya el ganador. Vamos a darle que va a ser únicamente uno únicamente 6 personas fueron las que estuvieron participando así que, pues, ni modo y listo aquí está, Marco Roque Marco Roque fue el ganador desde Chihuahua eh, participó con haber estado suscrito a mi canal así que, Marco, pues muchas felicidades te has ganado una tarjeta de la Play Store de 200 pesos eh, por favor, cuando veas este video comuníquen conmigo, eh, vía Twitter para ponernos de acuerdo y pues hacerte llegar o pasarte el código de la tarjeta de la Play Store. Pues muchas gracias a todos, la verdad, los que participaron. Espero que para mi siguiente, mi siguiente concurso pero, eh, tenga más participación. Eh, no sé qué les parezca si a los 500 suscriptores vuelvo a hacer otro, otro concurso. Si es así, pues dejen sus comentarios y su like para que apoyen más a este tipo de, de, de sorteos. No me queda nada más que decir pues que gracias. Y nos vemos este, en otro video. Bueno, pues ahí quedó ya el sorteo. Muchas felicidades al ganador. Eh, por favor comuníquese conmigo. Vía Twitter. Y eso sería todo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse al canal. Y activen la campanita para que sigan recibiendo más videos como este. Y por favor, no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Sí. Bueno, sí. ¿Está prendido? Sí. Ah, ok. A este Puyorruco se le olvidó mandar un saludo, sí. Pero... Lo bueno que yo estoy aquí para recordarlo. Así que, un saludo para Gustavo Guzmán, ¿sí? Un suscriptor que está muy activo y muy al pendiente del canal, ¿sí? Así que, Gustavo, pues muchas gracias. Y aquí está su saludo, ¿sí? Bueno, bye.